Una dieta balanceada es aquella que aporta los nutrientes adecuados para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. El sedentarismo aumenta hasta en un 40% el riesgo de muerte en personas que lo padecen, siendo así el sedentarismo uno de los cuatro factores de mayor riesgo de muerte. Uy, parce, parce, pille eso tan rico que está allá al frente. ¿De dónde agarra? Eh? Oiga, quítese, preste pa' acá, Oli como va? Ay, no, El sedentarismo aumenta hasta en un 40% el riesgo de muerte en personas que lo padecen. La actividad física es eficaz para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión, diabetes, obesidad, colesterol, entre otras, como la depresión o la ansiedad. Ejercitarte regularmente mejora tu vida social y tu calidad de vida. Hacer ejercicio de manera regular mejora la autoestima, la imagen corporal, regula el estado de ánimo y el insomnio, además ayuda a liberar la tensión muscular. Practica al menos 30 minutos de ejercicio al día. Los puedes dividir en series de 10 minutos. Actívate en tu rutina diaria, usando escaleras, paseando a tu mascota, sacando la bici o bajándote unas pocas cuadras antes de tu destino. Así tendrás más energía y mejorarás tu calidad de vida. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Comienza una vía fitness. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos un 60% de la población mundial no realiza actividad física.